Mi nombre es Judith Pinzón, formo parte eh, de este maravilloso equipo y grupo de ganaderos, eh, soy un porcentaje lamentablemente bajo de mujeres ganaderas que en esta iniciativa queremos seguir apoyando e invitando a todas las personas porque gracias a la invitación que todos los ganaderos hemos hecho a través de nuestra plataforma Ganaderos y Solidarios se han involucrado no solo ganaderos, sino personas también eh, que no pertenecen al sector, personas eh, de empresas, personas particulares, y eso se está haciendo cada día más y más grande, y lo agradecemos un montón, no solo por nosotros, porque nos ayudan de una u otra forma, sino por las personas que necesitan tanto en estos momentos de toda nuestra ayuda, que son lamentablemente muchos. Así que desde acá, en nombre de todos los ganaderos y mis compañeros, los invito para que aumentemos esta cifra, eh, no solamente los ganaderos, sino también la gente particular, empresas que se vinculen con nosotros para seguir ayudando y llevando lo que mejor sabemos hacer, nuestros corderos, nuestros cabritos y nuestros quesos a todas las personas necesitadas. Estamos aquí en Molina de Aragón, estamos con la cuarta entrega de donaciones al matadero. La cuarta entrega de la zona de Guadalajara y tercera entrega de la zona de Aragón. Yo como propietario estoy encantado y asombrado de la solidaridad que hay con la gente y la ayuda que estamos haciendo a todo el mundo. Y yo creo que se está llegando realmente a la gente necesitada que lo está necesitado en estos momentos. Mi nombre es Fran Saura y soy veterinario, desde aquí os animo primero que nada a consumir producto local, en este caso carne de cordero y carne de cabrito. Eh... Veo una gran iniciativa de este proyecto, os animo a continuar con ella. Eh, con esta cuarta entrega de Guadalajara, eh, las donaciones van a ir para la Cruz Roja de Molina de Aragón, la Residencia de la Tercera de Santa Ana. Eh, vamos a destinar parte de los corderos donados a las cocinas del IFEMA en Madrid, que serán cocinados por los restaurantes del Grupo La Rumba y al Ayuntamiento de la Junta. Con, esta, con la tercera donación de los... Ganaderos y solidarios de las comarcas de Calatayud y Daroca, volveremos a donar a las residencias que hicieron las anteriores donaciones, a las cuales también se suman dos residencias del pueblo de Daroca y las de Romanos.